aquí para jugar Free Fire si estáis listos para jugar Free Fire, solo hace faltaba suscribiros, darle like y activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos si están todos listos ya pues vamos allá ¡Brum! aquí estamos ya en Free Fire yo ahora mismo estoy jugando en a ver si se aprecia que está cargando ahora mismo que no tiene mucha batería ¿Veis? Estoy jugando con la tableta. ¿Veis lo ves a medias? ¿Vale? Yo he hecho una cosa para que lo podáis ver de mientras que yo juego, ¿vale? No era muy, muy rápido y porque un tiene la tasa. Pero es lo que hay. Es lo que he conseguido, ¿vale? Para yo poderlo jugar aquí. Lo que vosotros lo podáis ver a, aquí al lado. ¿Lo entendéis? Por eso lo he hecho. Lo estáis notando que da un pelín de lag, pero no pasa nada. Lo importante es que lo puedo grabar y subir. Me lo pongo aquí abajo, ¿vale? Estaré mirando hacia abajo, pero no pasa nada porque vosotros estaréis viendo aquí al lado, estaréis viendo el juego, ¿vale? Venga, bueno, que ya está cargando y vamos al avión, espera que suba el avión. Vosotros lo escucháis desde aquí, ¿vale? Desde el orden, desde el micro del ordenador, ¿vale? Así que os lo acerco. Que parece es que se nota un pelín de lag. ¿Vale? No está a buena al tope de calidad que podría estar. ¿Veis? Cada no notáis más un pelín el lag. ¿No veis? Os reto. Si sí. ganamos esta partida quedando en primero. ¿Sabéis qué? Todos le dais un gran like porque esto es de un prodazo del el Free Fire. Tenemos coche, pero lo que más me interesa es pillar una arma porque soy buenísimo. La gente es muy mala. Empecé ayer. me encuentro ahora, a una persona solamente ya es que ya tiene una arma a ver la gente está aún en el avión y encuentra que hay gente que ya ha matado que Mejor no decirlo, ¿qué creen, mamá huevo? ¿Quién se cree la gente contra mí? ¿Quién se cree? Super Gamer que tú ya sabes quién es. Yo sé quién es, lo conozco en la vida real. Si ves este vídeo y ves que estoy ganando la partida, tú no te lo crees. Luego no, te reto un PvP y lo tendréis aquí en el canal grabado. Tocando un poco las narices, pero te podría haber dado, pero bien gordo. Ay, oh, entiendo, esta arma se va recalentando. Le notáis el, el pelín de la pero por eso no vamos ah, a, de, a decirle ¡Wow! ¡Qué lag va! No, al menos apreciamos que, que lo que hay que preferiréis no verlo. Vale, os voy a contar un, una cosa. Tenéis sorpresa en el canal. Una sorpresa de que haremos. Una serie que me encantaría y hace menos de cinco meses que ha salido. Es de Switch. Ves, está recolectando. Mira, mira. Mira la parte... ¿Qué es mejor? ¿Atacar? ¿O te ¿Sale mejor? ¿Total cosa? Porque queda... Ya... no me voy a usar me siento por la notificación que acaba de salir de quién era creo que era de no es que sigo uno que lo pondré aquí abajo RGB playing es un tiktoker Youtube y, y de Twitch A ver cómo corre. Mamá huevo, la gente que le intente matar. Hacemos cinco muertes ya en lo que llevamos. Intentamos subirnos a la venta. Chicos, me gusta esta arma Seguramente que solo voy a grabar una partida, ¿vale? Porque es que dura un montón ¿A qué puedo comprar una granada? Así que voy a buscar nada ¿No tenemos, en lo malo? ¿Quién te crees? ¿Te crees Jesucristo? ¡Qué bien! Sin curas. A ver si podemos ganar. Ya llevamos ocho muertos. En ese momento he jugado una partida, vale. Antes he ha tenido haciendo tonterías. Y mientras que estaba jugando yo he ganado, así que no pensé yo soy bastante bueno. Y ya quedo tercero, güey Mamá Por no tener la Arma No tenía cura No hay mucho curado Es eh, mierda Justicia eh, usted penal Vamos a ver Cómo queda Se ha Se lo merece, chico, Se lo merece no merece gente pues gente si os ha gustado este gran vídeo quedando en tercer puerto en Free Fire ¿eh? solo hace falta darle un gran like y, y tenemos una sorpresa vale tenemos una sorpresa para esto, en esta semana aparecerá un capítulo nuevo. Así que si os ha gustado solo hace falta darle un gran like. Y suscri suscribiros, darle like, activar la campanita para no perder ninguno de mis vídeos. Y por aquí Lorete se despide. Hasta la próxima. Adiós, adiós.